Ok, pues entonces vamos con Zoom Una vez yo accedo a Zoom Nos va a aparecer esta pantalla En la cual nos va a permitir identificar si tenemos alguna reunión eh, ya creada O en esta sección yo puedo crear las reuniones Vengo aquí, selecciono crear la reunión y al igual que como en Teams, yo puedo escribir aquí el nombre Establecer eh, la hora de la reunión Vamos a poner por aquí a la una eh, Seleccionar la zona horaria Aquí podemos seleccionar eh, a Puerto Rico Si queremos que esta reunión sea recurrente La puedo marcar aquí O si solamente es para una sola vez, pues no, no lo trabajo Podemos trabajar aquí con lo que es el código de seguridad Lo podemos seleccionar como no, no lo necesito Esto va a depender también de la seguridad que ustedes quieran eh, Generar en su reunión eh, Si queremos que los participantes Esperen eh, este, En la sala sin, sin poder acceder a la, a la reunión eh, Quiere decir que hasta que usted no entre Nadie va a poder acceder a, a, la, a la reunión sincrónica. Y una vez ya ustedes tengan establecido eso, puedo trabajar aquí el safe. Déjenme ver que no trabajé. Y una vez le digo safe, me va a aparecer. El enlace ya creado Yo puedo configurar esto Tanto con Outlook, con Google O con Yahoo Esto va a depender De la utilidad que ustedes den Y de eh, De su preferencia Pueden En esta sección aquí Copiar la invitación Y enviarle esta invitación Estos enlaces a los participantes Aquí sí que tenemos que enviarle Estos enlaces por correo electrónico y si es en un curso pues copiar eh, el link y insertarlo en la plataforma que no es como en Zoom eh, como en Teams que nosotros escribimos eh, los correos electrónicos y les va a llegar a ellas automáticamente no aquí yo creo la reunión pero tengo que enviarle el enlace y si utilice el código el código para que ellos puedan acceder van a poder observar que tienen diferentes números porque también eh, pueden acceder por medio del de teléfono. Una vez ya está creado, también podemos ver aquí esta sección que son la de configuración de lo que es Zoom. Eh, si yo estoy grabando eh, la videoconferencia, como mencionó ahorita el profesor, la diferencia es que en Teams, ¿dónde la vemos? En el chat. En Zoom, si yo grabo y selecciono que la quiero en la nube, que es lo más recomendable que tener todos los archivos en nuestro computador, yo la voy a poder ver aquí en este punto donde dice Recording. Y ahí van a aparecer todas las reuniones eh, grabadas. Aquí también ustedes pueden, en donde dice Share, compartir ese enlace para que todos los participantes puedan acceder a el video. Así que vamos viendo la diferencia entre uno y el otro. Eh, también podemos aquí trabajar en los settings. Esta sección es bien importante. Ya que en la mayoría de los Zoom al principio No se activa lo que es el, el los, los subgrupos Exacto el, La sección de subgrupos Los grupos eh, no, pues no se lo está activado automáticamente Sino que lo tenemos que activar primero aquí nosotros Para que nos aparezca el icono De, de subgrupo Y eso lo vemos aquí en, los, en la sección de eh, Meeting Basic y van a poder ver, este, por aquí Si yo quiero activar lo que son los pools O las preguntas de, de las actividades interactivas que puedo realizar dentro de, de la reunión ¿ves? Lo hago en Meeting Basic y lo selecciono para que nos vaya a aparecer el icono y entonces, el otro que vamos a trabajar es el whiteboard. Si queremos trabajar con lo que es la pantalla o la pizarra, pues lo tenemos que activar. Así que, a diferencia de Teams, aquí primero lo tenemos que activar para que entonces nos aparezcan los iconos dentro de la reunión. Eh Y en esta sección van a ver los lo Breakout Room Hay que activarlo para que nos pueda aparecer en Zoom ¿okay? Estos son los tres puntos importantes eh, generales que deben de activar para poder generar la reunión Una vez ya yo tengo generada mi reunión voy aquí a Meet Y le digo Start Puedo trabajarla directamente desde la aplicación O lo puedo trabajar puedo acceder a Zoom desde eh, la web Así que van a poder ver que ya yo tengo activado Ven aquí, los back and Room Si yo no lo hubiera activado, eso no se va a ver aquí Así que eso es bien importante que lo tengan eh, en mente Siempre que utilicen, bueno cuando esto quiera salirse de ahí eh, si ustedes lo quieren utilizar eh, Pues es importante que los puedan activar Aquí tiene los back and room Y esto quiere seguir moviéndose eh, Aquí tengo dos pools ¿Vieron? Y es bien parecido a lo que les presenté En, en Teams Yo le puedo dar aquí ya haber creado una preestablecida Para la reunión O la puedo crear en el momento una vez esté lista, pues le digo launch Y va a aparecer el, el pool Todo el mundo va a estar contestando las preguntas Y cuando yo entiende que sea el momento de terminar Le digo end Y podemos compartir los resultados También vamos a poder observar aquí en eh, Teams a los participantes, los podemos eh, los podemos invitar. Otra ventaja que tenemos en Teams es que podemos comunicarnos por medio del chat individual, que tiene Zoom, eh, que tiene Zoom es que me puedo comunicar individual con el participante o me puedo comunicar con todos los participantes a la misma vez. Así que eso aquí, si se fijan, ahora mismo si yo escribo, sería para todos los participantes. Pero si yo me quisiera comunicar con alguien en específico Puedo venir aquí y buscar eh, a los participantes Obviamente no tengo a nadie así que no lo puedo buscar Este, Pero puedo buscar a la persona Y entonces escribirle eh, de manera individual eh, Al igual aquí puedo grabar la, la conferencia En esta sección Y me dice si lo quiero grabar en la computadora O lo quiero grabar en la nube mi recomendación es que graben en la nube, porque si no van a tener demasiado de mucho archivo en su computador. Y si vamos a compartir el archivo con los estudiantes o con los compañeros, pues poder transmitir ese archivo con otras personas dentro de mi computador, pues lo tendría que entonces adjuntar a Outlook o adjuntarle en la nube para entonces eh, poderlo compartir Y si es muy pesado Pues ustedes saben que es un poco el problema Para ellos Así que mi recomendación que sea En la nube eh, Aquí tenemos lo que son las reacciones Al igual que en la otra herramienta Si queremos aplaudir Si nos gusta algo Si tenemos alguna pregunta Lo podemos realizar por medio de esas eh, reacciones este, puedo compartir la pantalla una vez le digo compartir pantalla me va a permitir si yo quiero trabajar el whiteboard o quiero compartir toda la pantalla o alguna sección de las eh, pantallas que yo tengo eh, abiertas Aquí, pues ya no, en la sección de, si voy a compartir algún tipo de video, importante aquí, ven, que me dice que es importante marcar aquí para optimizar el, el video. Que casi nunca lo, lo, lo vemos o lo tocamos, sino que venimos aquí, lo transmitimos, y ahí se fue, y nos fuimos con toda la reunión, y pues, esos detalles son bien importantes en, en la... Le digo stop share. Otras opciones que nos permite Zoom es que podemos hacer live en vivo a diferentes redes sociales. Pero esto hay que configurarlo dependiendo de su necesidad. Con Zoom, dudas o preguntas. Si se fijan, Zoom va más directo a lo que son las videoconferencias en Teams. Pues nos permite eh, colaborar. En otras áreas, porque principalmente Teams era para empresas, para generar grupos de trabajo. Y con lo que es eh, la pandemia, pues se fue incorporando y también pues ahora se utiliza como medio de, de videoconferencias. ¿Dudas o preguntas con Zoom? Y entonces, pues tenemos lo que es Meet. Para Meet, a me entrar aquí a la cuenta. Una vez ustedes acceden a su cuenta de correo electrónico, mi recomendación es que hagan la reunión por medio del calendario. Una vez accedo por medio del calendario, selecciono el día y la hora y lo mismo. Voy a estar escribiendo el título. Si yo quiero que se repita al igual, puedo seleccionar que se repita o que no se repita, eso va a depender de lo que necesitemos. Eh, si voy a hacer una videoconferencia, seleccionar aquí, videoconferencia para que se genere automáticamente el enlace de la reunión. Eh, podemos seleccionar aquí lo que son las notificaciones Aquí podemos escribir un mensaje que todas las, eh, por lo menos Zoom, eh, Teams lo tiene. En Zoom pues saben que tenemos que enviar el enlace por correo electrónico. Y a diferencia de las otras dos herramientas, yo puedo invitar aquí a todos los, eh, los invitados por medio de un copy and paste de enlaces, eh, perdón, de correo electrónico. Los selecciono y decido... Debo desmarcar esto aquí si yo no quiero que nadie pueda editar esa videoconferencia Una vez está lista, le digo guardar y la vemos automáticamente aquí Aquí, lo mismo, me da la opción de unirme y al igual que las otras herramientas Antes de yo acceder a ella, me va a permitir ¿qué? verificar cámara y verificar audio Ahí también podemos manejar lo que son los diferentes templates o fondos Y si se fijan, hay muchos que como les mencioné Pueden eh, distraer a las personas Por ejemplo, por aquí había uno de una de una ardillita que brincaba de un lado al otro Este, pajaritos? mira, pajaritos sí, y cositas eh, entonces una vez ya lo tenemos preestablecido Podemos apagar y apagar para entrar Y le digo unirme Y aquí estamos en Meet Meet es bien sencillo eh, Lo que nos permite es ahora mismo compartir pantalla No nos permite grabar, si se fijan antes lo teníamos aquí en esta opción, pero ya eso desapareció Tenemos la pizarra interactiva, donde los participantes y yo podemos, o ustedes, podemos interactuar y trabajar de forma inmediata, a la par, sincrónico eh, Los efectos, activar los subtítulos eh, Aquí lo que es el chat y la comunicación pero Meet es bien sencillo Ahora, si voy a compartir pantalla Dime aquí un segundo Porque También en Meet Me salí, dime un segundo También en Meet Tiene la opción para ustedes compartir videos Aquí Cuando le digo compartir Voy a decirle compartir Aquí me da la opción de Que una pestaña para Un video o una animación Esto resuelve el problema de Que no escuchen Lo que son los videos de YouTube Una vez lo acceden aquí Pues entonces pueden identificar Y buscar El YouTube o el audio donde estén insertados, pero aquí lo tienen que tener abierto No lo pueden buscar antes de hay que, antes. Ajá, hay que buscarlo antes Y seleccionarlo para que entonces se pueda escuchar Si no los participantes van a poder ver el video Pero no lo van a poder Escuchar Y eso sería Bastante Sencillo eh, Actualmente eh, Porque no lo tienen Limitado Dudas, preguntas con Que lo tienen limitado en MIT, no lo tienen limitado.